Someone's all Hola a todos, bienvenidos, nuevo vídeo del canal, bienvenidos a World Thunder. Y en el vídeo de hoy es un escenario como es Dominación Alaska en el que pues ni fu ni fa. Hay veces que me ha ido bien, otras veces que me ha ido mal. Bueno, no es que me guste mucho, pero hoy por ejemplo, saliendo con tanque ruso el PR 7.3 como tengo estoy terminando de fulear el PMP 1 claro un tanque ligero y con poco blindaje como este pues prefiero meterme en C y no callejear por A o por B donde en cualquier esquina te pueden sorprender aquí por lo menos vamos gratuito hacia C no he dicho nada pero ya como veis para allá vamos pues lo que iba diciendo prefiero un escenario aquí en esta parte donde es más fácil yendo hacia C pues por aquí poder camuflarte eso sí tienes que llegar rápido a C o si no te toca ir despacio y muy muy muy girante así que yo normalmente ataco rápido la zona C esto no es, venga un poco más te dejas caer aquí abajo en cuanto conquistas, hay que salir por patas. Venga, botes de humo. Conquistando C. Y estoy solo. Bueno, hay un tanque ligero. Ya, venga. Un poco de artillería. Compañero. Tanque ligero está muy lejos. Estoy solo. Así que en cuanto Las pueda, en han una zona. Venga, por aquí ya, ya tienen que estar al caer. Están tirando de todo. Por ahí se ve algo. No jodas. Venga, venga. Ah, vaya, por el árbol no lo he visto. M47. Pues nada. Me fulminó. fue una presa fácil. Venga, con cual salimos. Venga, si estamos 6 y de 3. Venga, al 8, 120. Pero esta vez ya voy a ir con más cuidado. Venga, vamos para allá. Estoy oyendo helicópteros por ahí. No veo ninguno en vuelo. Muy bien hecho. Es posible que sean enemigos. Este cazacarros, el jet, las fuerzas enemigas han tomado una zona. tiene una penetración bestial, tiempo de carga muy rápido, tanto pistes perforantes como las flechas, pero el blindaje es escaso, prácticamente poco más que el BMP, pero bueno, entre uno y otro prácticamente los dos son son una lata. Venga, vamos a ver. 430, tengo la zona C conquistada. Mi compañero, ese tanque ligero, sigue ahí. Venga, echamos un vistazo. Con tanto árbol no se ve nada. posible también que por aquí abajo desfilando por la parte esa del, del lago Ay, mi compañero está tomando fe hombre a mí que no sé a qué le he dado he visto de repente disparado no sé pues tampoco sé si lo tenía ajustado a 400 bueno por ahí estará donde he hecho la marca el problema que tengo ahora mismo pues es que medio tanque por lo menos sobresale venga con la mira del, del comandante no veo nada es mejor la mira del artillería, pero estoy ahí, ahí se ve muy viento pero es muy difícil a ver, a ver parece que está abajo 400 no me estoy descubriendo y no estoy haciendo nada Venga, sigue marcando. Pero es que no veo nada, de nada. Venga, 400, se me va, se me va la mira. Por aquí, pues normalmente en esta Estamos zona en Estás en la zona C, estás un pelín más bajo. Venga, por eso ahí nada. Pareció ver algo, pero bueno, ya que estoy aquí prácticamente descubriendo mi posición, a todo lo que se menean le tiro. Bueno, extrañamente mi compañero se tanque ligero, sigue ahí vivo, venga, vamos a ver. Ese arbolito que acabo de derribar, se lo está tragando la tierra, a ver si con eso veo algo. Eso es algo... Ahí, ahí, ahí, ahí, algo. Venga, perfecto. A este sí. Vale, tanto me pasar me a pasar cosas, veía movimiento, disparaba, no sé a qué le daba vale, por una vez ya hemos acertado ah, estoy muy lejos bueno en B ya estamos el P es nuestra A y C está perdida pero ahora mismo la partida bueno, oigo mucho el lo por ahí como nos estén machacando por arriba. No vamos a durar mucho. Venga, vamos a ver. Por aquí nada. A ver si he echamos un vistazo por aquí abajo. Tanque pesado. Ese está muy lejos. Eso no lo, no lo voy a ver. Venga, por aquí. A ver por dónde te van a salir aquí Es complicado Volvemos al mismo sitio bueno, mi Ah, mi compañero El tanque ligero que estaban avancé Ya no, está, no me he dado ni cuenta Así que Ahora mismo este flanco Está virgen Para que lleguen todos aquí como Como posesos A nuestro respawn Solo tengo quien es un tanque medio Ahí a mi izquierda ¡Bah! Oh, caído todo en ve. es que no queda nadie. Oh, mala pinta tiene esto. Motorcillo. Tanque americano. No sé si será mi compañero. Pero lo he oído. ¿Eh? Por ahí se ve algo. A ver, visto algo moverse. Ahí, ahí, ahí. Quieto, quieto, quieto. Perfecto. Eso era lo que oí. ¿Eh? Tanque americano. Ahora mismo ni me acuerdo del modelo este. Bueno, dos. Era un tanque ligero. Venga, ya van dos que han caído por aquí. Están avanzando. Venga, tanque medio viene por ahí por la carretera. Eso. ese es mi compañero que ha caído Estupendo, genial. esto tiene muy mala pinta un avión nuestro, ahora, ahora, ahora sí aparece nada, los aeroblidos no me dejan ver nada venga, el típico lagueo venga, ahí Sí, no, hombre, aquí tenemos un compañero. Este es un tanque pesado. Venga, vamos a por el segundo. Se ha quedado con la torreta y atontado. Venga, ahí va. Yo creo que ya me había visto, venga, ya está ardiendo, venga. Ahora sí, ya se ha dado cuenta de dónde le disparo, venga, vamos. Ha ah, atontado no me puedo mover. Ahora, pues, por fin. Destruido. Casi, casi casi que me da, si me llega, si me llega a disparar, me destroza era un super piercing, venga una marca, por ahí parece que viene algo ah, no veo nada aquí con tanta roca no se ve nada, con el piso del comandante, nada, con el, la mía del artillero si sí veo algo más pero estoy muy, más expuesto Ah, ¿Quién me ha disparado? ¿Quién? Por ahí, por ahí ha venido Ni idea, por ahí enfrente Pero es que no, venga, ahí justo por ahí Enfrente ah, Estoy atontado ya, estoy cao Venga, otro más Este ya me tiene enfilado Está justo ahí Pero es que no lo veo, se camufla muy bien Está justo. Ahora por ahí, ya he visto la ametralladora. No lo no veo, el tío, qué bien se esconde. Venga, joder, qué malo eres. Ya me tenías que haber matado. Tengo que reparar. Ah, estoy ya. Venga, listo. Se veía venir. Venga ahí, detrás. vaya, vaya, muy muy, muy, muy, muy, muy buen camuflaje. Muy buen camuflaje. Ahí está. Bueno, salimos, nos salimos. Venga, T3400. Este presionar más al enemigo, va ganando va ganando, esto está perdido ya venga, por ahí, he visto ante una marca pero claro por aquí es por donde digamos, el flanco es más débil por donde pueden aparecer cualquiera aquí lo único que me queda ya es o que me maten O matar a los que vayan llegando por aquí Venga, a ver si... Venga, vamos rápido Nos metemos por aquí, por el bosque a ver si Aprovechando Venga, no tengo más ningún árbol Venga, esta depresión aquí abajo A ver qué vemos por aquí Venga, otro elo Uy, este se oye fuerte, ¿eh? ahí está. Venga pasa de largo. Me habrá visto casi seguro. Sí, este se para. Venga a ver si le puedo dar por aquí. Ah, está muy alto. Bueno ya me ha visto. Venga ven fila va por mí, venga vamos corre, corre chiquitín Venga misiles venga tío venga Qué viejo nada venga me parto venga vamos venga por aquí voy por aquí ahora por aquí venga vamos misiles venga nada ah, venga nada bueno estoy ya me parece a mí me parece que vamos vez, demostrado... que ni yendo con un autobús me da vaya piloto más malo uh, mi tanque es un tanque muy lento Bueno, la verdad es que yo no tengo experiencia en cuanto a tema de helicópteros o aviones pero mi tanque no es bueno, tercero 17.827 y habiendo perdido en Alaska pero no está nada mal tres objetivos de destruidos vez uh destruidos -huh, y, y una zona conquistada hasta no da nada mal pero me ha gustado al final ha sido la carrera de el que te pillo con el, con este elo pero nada, mi tanque es el 34 para ser bastante lento no ha sido capaz ni de tocarme ha estado chulo bueno, esto ha sido todo en Alaska un escenario que como momento, no me gusta normalmente Suelo perder más partidos claro, de los que de los que más me gustan, pero bueno, ha sido divertido hoy. Recordaros a todos que abajo tenéis el enlace en la descripción del escuadrón Ibis, para los que queráis apuntaros o jugar en el escuadrón. Os lo recomiendo, es muy divertido jugar en el escuadrón. Y abajo también os dejo el enlace de nuestro compañero, La Comienza en Twitch, donde permite... Casi todos los días y sobre todos los jueves con nosotros hacemos directos aquí en World Thunder. Y bueno, esto ha sido todo desde Alaska y espero que os haya gustado el vídeo. Acordad de suscribiros, darle a la campanita y darle muchos likes, que es la mejor manera de apoyar el canal. Bueno, como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.